Bienvenidos. Ok, muy bien. Entonces, gracias Boris por, por esta... Gracias, Boris, por esta presentación que tú nos has hecho ahora, como la forma como nos, nos hablas, siempre nos haces recordar que estamos en la mejor compañía, ¿no? una compañía que no solamente reconoce el esfuerzo de la consultora, sino que también transforma y cambia vidas. Así que hoy día, para todas las personas que están conectadas aquí, el día de hoy, en su mayoría, son consultores, consultoras nuevas, es importante... Es importante tener eh, en cuenta eh, unas informaciones, unas pautas para que ustedes puedan hacer y considerar en sus próximos pedidos. ¿ya? Entonces, por favor, eh, me ayudan a compartir la pantalla. Ya, listo. Ya. Karina, ¿me puedes dar en la opción de compartir la pantalla, por favor? Sí, ahí está, ahí Ya. Ok, muy bien. Miren, chicas, es importante, chicas y chicos, es importante que nosotros en este negocio, en este gran negocio, nosotros podamos identificar eh, cómo poder rentabilizar más nuestro negocio y sacarle el máximo de provecho a los beneficios que la compañía tiene siempre para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en este negocio, cuando nosotros iniciamos en este negocio, nosotros tenemos la posibilidad de, de En este mes de julio, esto estuvo presente tanto en el mes de junio como en el mes de julio, pero tenemos la posibilidad de acceder a este hermoso bolso completamente gratis cuando hacemos una orden, ya sea la orden mínima que es al 25%, que es con una inversión de 300 soles o con una inversión al 30% del descu de descuento, que es con una inversión de 560, o con una inversión de 1,220 soles para poder obtener un descuento al 40%. Entonces, cuando nosotros iniciamos en la compañía nuestro negocio Mary Kay y también durante el mes tenemos eh, esa, ese énfasis, esa energía, esas ganas de poder también compartir la oportunidad con otras personas, es importante que nosotros sepamos cómo ayuda a la compañía, al consultor o a la consultora que inicia en este negocio. Entonces, todos siempre comenzamos con un kit, que es el de 91 o el de 122 soles. Ese es el paso número uno para nosotros poder eh, comenzar a hacer nuestro negocio. Entonces, a través de, esa, de la compra de ese kit... Y nuestro pedido, nuestro primer pedido dentro del mes que hemos iniciado, es decir, por ejemplo, si Rosita compra su kit en julio y hace su pedido en julio, ya sea por una orden al 25%, al 30% o al 40% de descuento, significa que Rosita, al comprar su kit y al hacer una orden con cualquiera de estos tipos de descuento, Rosita automáticamente va a recibir este bolso de diseñador Loli in the Sky, que está valorizado en casi 200 soles, porque su precio es 199, pero lo va a recibir completamente gratis. La compañía cada mes va cambiando estas promociones, ¿no? Pero durante este el mes de junio y el mes de julio, el bolso por cualquier tipo de orden, al 25% de descuento al 30 o al 40, está regalando este bolso. Entonces, una vez que tú ya compraste tu kit, que Rosita compró el kit en julio, hizo su pedido en el mes de julio, también Rosita va a tener la posibilidad de de acceder a estos paquetes especiales como packs de productos eh, que son pensados justamente para la emprendedora o el emprendedor que comienza a eh, iniciarse en este negocio. Entonces, ¿cuáles son esos paquetes? Miren y pongan atención, porque luego ustedes también en algún otro momento, cuando compartan la oportunidad, va a ser importante que le hablen a sus inicios de estos paquetes, porque luego... Si los inicios no conocen acerca de estos beneficios de los paquetes, luego van a decir, ¡ay, no me dijo! ¡Ay, qué pena que me lo perdí! Entonces, nosotros en este negocio siempre queremos que todas las personas que inician, que empiezan su negocio Mary Kay, lo hagan con, con, aprovechando al 100% todos los beneficios de la compañía. Entonces, uno de estos beneficios de la compañía es este paquete maquillaje total. Este paquete maquillaje total... La compañía a la consultora en su primer mes, ya sea por una compra al 25, al 30 o al 40%, le ofrece este paquete, le ofrece este paquete que se llama maquillaje total a 59 soles. Pero en este mes de julio, la compañía lo está dejando a 49, pero... Todo este paquete de maquillaje total está valorizado en 254 soles. Y como es un paquete de maquillaje, ¿qué es lo que trae? Trae una base para maquillaje eh, traslúcido, no tiene color esta base, con factor de protección 15, trae un labial muy bonito, en tono de amore trae una base, recuerden que todos los maquillajes de Mary Kay contienen beneficios para la piel, contiene este paquete también una base que va a minimizar líneas de expresión, que va a hidratar el rostro, que va a minimizar pequeñas manchitas que las mujeres podamos tener en el rostro y también eh, un plumón delineador y un rímel que te agranda las pestañas y te da volumen, ¿no? Entonces todos estos productos en nuestra primera orden del mes en que iniciamos en la compañía los vamos a poder acceder a 49 soles. Entonces, si tú haces una resta de 254 menos 49 soles, te vas a dar cuenta que tienes una ganancia de más de 200 soles. Ahora, la compañía te dice, muy bien, muy bien, Rosita, tú has iniciado tu negocio, veo que lo estás desarrollando con profesionalismo, entonces has hecho una orden al 25 o al 30 por ciento o al 40 en tu mes de inicio y en tu segundo mes vemos que ya has hecho una orden un poco más grande, al 40%. Entonces, en tu primer mes, si tú has hecho una orden al 25% o al 30%, y en tu segunda orden haces una eh, compra, ¿no? una orden, un pedido, con el 40% de descuento, o sea, estamos hablando de 1,220 soles de inversión, precio catálogo, ojo, porque acuérdate que se te va a aplicar el descuento, entonces, la compañía te deja este set multi-masking valorizado en 230 soles, pero la compañía te lo deja a 49 soles. Entonces, ¿qué cosa viene en este set multi-masking? Viene una mascarilla clear proof, que es, está de acá, que contiene carbón activado. Bien, esta mascarilla humectante en gel, en gel con efecto renovador que te relaja la piel, te relaja el putis, entonces tú amaneces con la piel mucho más suave, mucho más relajada. Y también estos parches de hidrogel, que son unos parches muy poderosos desinflamantes de aquellas bolsitas, te rejuvenece la mirada, te da un aspecto más luminoso al, al, al, contorno, al contorno de ojo. Y esta, esta, estos parches de hidrogel están valorizados en 119 soles, pero mira tú vas a tener todo este paquete, todo este set multi masking a 49 soles. Entonces sí es importante que nosotras eh, podamos poner mucha atención a estos paquetes porque luego... A veces los, los ignoramos y luego ya a los siguientes meses ya no los podemos eh, obtener porque ya no salen de promoción para las nuevas consultoras. Y finalmente, en tu tercera orden, es decir, en tu tercer pedido que hagas tú desde, desde que iniciaste en la compañía, tienes la opción de eh, conseguir esta combinación ideal Time Wise que está valorizado en 246 soles, tú pagando solo 39, tienes la opción de poder rentabilizar más tu negocio y hacer que tu dinero valga mucho más, porque eh, en tu kit de inicio, si, es el, si escogiste el kit de belleza o el, el kit de cuidado de la piel, verás que vienen tres de estos productos y dos eh, productos adicionales que es un set de microexfoliación. Entonces, Tú tienes ese kit para hacer sesiones de belleza y poder vender este otro. Así que la ganancia, chicos y chicas, no podemos dejarla pasar. ¿no? Es importante que consideren estos paquetes porque realmente están buenos. Ahora, yo les cuento que la compañía todos los meses, todos, todos, todos, todos los meses, eh, tiene promociones especiales para todas las consultoras y todos los consultores. Entonces, en este mes de julio, es muy importante que ustedes pongan atención cada mes cuando hacen sus pedidos, pongan atención. En este mes de julio, ¿cuál es ese descuento que la compañía nos está ofreciendo? Miren, ingresando una orden de 300 soles, que viene a ser una orden con el 25% de descuento, adicionalmente a tu 25% de descuento, la compañía te da un 10% más. Quiere decir que este gel refrescante para después de afeitar su precio regular es de 55 soles, pero la compañía lo ha puesto con un 10% a 50 soles. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando tú ya hagas tu, tu, tu orden final, no tú escoges este producto, y cuando tú vayas a hacer tu pago final, no solamente si de repente tu orden, claro, como fue al 25%, le van a aumentar el 25% más este 10%. Entonces, tú vas a estar ganando por este producto el 35%. ¿Ya? Entonces, eh, aquí siempre la compañía nos pone pequeños tips, por ejemplo, para, este, para ofrecer este gel no refrescante después de afeitar. La persona puede... Eh, de repente, cuando han sufrido irritación, ¿no? Debido a la cuchilla, que es muy, muy filudo, ya está un poco desgastada, se pasa el gel y la piel se hidrata y ya pasa el dolor. ¿no? Entonces, eh, también en otro momento, en otro momento, por ejemplo, también de repente estás haciendo tu orden, pero ya no una orden quizá al 25%, sino de repente tú en este mes hiciste una orden un poco mayor al eh, 30% de descuento, ¿no? Entonces, a ese 30% de descuento, se supone que es una orden de 560 soles, ya estamos hablando, esos 560 soles es un precio valor de la revista o del catálogo. Entonces, a, a ese 30%, la compañía está dejando este iluminador de rostro que es para obtener un rostro así como las famosas de Hollywood o las modelos o las top model, todas fashion eh, que pasan en las, en, las, en las pasarelas de moda y obtienen un rostro pues súper luminoso, lindo, que dice, wow, qué linda piel. Este iluminador que hace ese efecto, no para obtener ese efecto que ya les estoy contando, la compañía eh, lo ha puesto con un 20% de descuento, quiere decir que con una orden al 30% se le va a sumar este 20%. Entonces tú realmente vas a estar haciendo que tu dinero valga más. ¿Por qué? Porque su precio regular es 28 soles, pero la compañía lo ha puesto a 22. Entonces, como se le va a aplicar el 20% más de lo, del precio de tu orden, en total tú estás pagando ya no 22, ya no 28, sino que vas a pagar. 16 soles por la compra y como tú lo vas a vender a su precio regular o a su precio de promoción vas a ganar 12 soles ¿ves? entonces imagínate, inviertes 16 soles pero ganas 12 entonces es importante siempre valorar esas promociones de la compañía, no las ignoren porque luego uno dice ay ¿y por qué eh, no compré? y lo lindo acá es que tú Puedes comprar desde un producto, desde un iluminador hasta 99 iluminadores. Entonces, la compañía no te pone límite, no te dice, ah, cuando vamos a un supermercado te dicen, no, promoción, el aceite, los fideos o la leche, eh, a, tanto, a tal precio, pero solamente puedes llevar cuatro unidades. Aquí no, aquí nosotros tenemos la opción desde comprar un producto hasta comprar 99 productos de eso. Y adicionalmente por este producto estamos ganando 15 puntos. Entonces, mire, pagamos 16 soles y estamos ganando 15 puntos y 12 soles de ganancia por una inversión de 16 soles. Ahora, también tenemos aquí otro, otra promoción con un 20% de descuento adicional por una orden al 30%, que es este delineador líquido de ojos, en el cual su precio regular es de 36 soles, la compañía lo está dejando a precio de promoción 29, pero con una inversión o con una orden al 30% de descuento, se nos va a habilitar 20% más. Es decir, entonces vamos a ganar el, 30, el, perdón, el 50% del de precio regular de este lápiz. Entonces, ¿cuánto pagamos? 20 soles, pero ganamos 16. Entonces son promociones en realidad que no las podemos dejar pasar y adicionalmente nos da una ganancia de eh, 17 puntos, ¿no? Entonces, no las podemos dejar pasar porque luego estamos arrepentidas. Ay, ¿por qué no pedí? ¿Por qué no ordené? ¿Cómo no, no, no pedí ese producto? Porque ahora ya está a precio regular en el siguiente mes, ¿no? Y acá tenemos las promociones que están con eh, ese descuento del 40%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, eh, por ejemplo, ahora... Eh, nosotros en este mes podemos acceder al agua micelar, esta agua micelar que tiene realmente una fórmula muy, muy efectiva de eliminar las impurezas del rostro sin tener eh, que lavarse eh, la, la cara, por ejemplo, a veces uno está cansada de todo el día y está con el maquillaje y de repente ya te echaste en tu cama y tienes flojera de levantarte, pues tú tienes tu agua micelar al costado, un poquito de algodón, te limpias y gracias al, a los imanes, al, a la fuerza de las micelas que hacen un, un trabajo de imán en el rostro, tus poros van a quedar limpios y purificados como si te lavaras el rostro con agua y no va a necesitar de enjuagarse. Entonces, con este producto que cuesta 45 soles, la compañía eh, nos da un 40% de descuento en el cual nos da la posibilidad de... Eh, pagar 16 soles y ganar 29 soles. Es por eso que nosotros decimos que aquí en Mary Kay ganamos el 40, podemos ganar hasta un 40 más el 40%. Entonces aquí tú estás haciendo una inversión de 1.220 soles con, un, con eh, un descuento que se te va a habilitar al 40%, pero adicionalmente a este producto le están aplicando un 40% de descuento. Entonces, aquí vas a ganar un 80%. Entonces, díganme a ustedes, nuevos consultores, consultoras, si realmente esta compañía no se pasa con nosotros. Definitivamente que sí. Y también otra promoción al 40% de descuento es esta, este suero corrector de tono facial que va minimizando manchitas, restaura el tono natural de la piel, está clínicamente comprobado porque eh, te ayuda a mejorar definitivamente la luminosidad de tu piel. Y como dijo Boris hace un rato, eh, ya sabemos que todos los productos Mary Kay están aprobados por la FDA, que es el organismo en Estados Unidos que regula todos los alimentos y las medicinas en Estados Unidos. Y nuestros productos también pasan por ese control de calidad. Así que eh, eh, vendiendo este suero corrector, nosotros tenemos la opción de comprarlo a 36 soles cuando su precio regular es de 99, cuando su precio regular es de 99, Compramos a 36 soles, pero ganamos 63. ¿Alguna vez te imaginas de ganar 63 soles por un producto, por un, 63 soles por un producto que te va a costar, ahorita la compañía lo tiene 59 soles, imagínate, ¿no? Y cuyo precio regular es 99. Entonces lo que hacemos nosotras y nosotros es siempre aprovechar estas promociones, ¿por qué? Porque tu clienta, no sabe que la compañía te está dando este descuento. Entonces, eso es lo importante. Hay que siempre coger estas promociones que normalmente están en el invierte y crece y eh, poder rentabilizar más, más nuestro negocio, haciendo que nuestro dinero valga más cogiendo estas promociones. Porque yo les cuento, no muchas veces yo definitivamente no dejo pasar ninguno, muchas veces, sino que siempre cojo estas, eh, estas promociones porque eh, luego, eh, luego mis clientas, eh, yo les ofrezco y puedo incluso jugar con cierta rebaja, si de repente son clientes recurrentes, eh, que siempre me están comprando, yo de repente les puedo dar un, un pequeño descuento, pero ellas en realidad no saben cuánto he pagado yo por el producto. ¿No? entonces se van a quedar contentas decir, wow y se le lo máximo porque este me ha dado una rebaja a quién no le gusta comprar productos en oferta en promoción a todas no entonces a todas y a todos entonces es importante no dejarles aprovechar estas oportunidades porque eh, solamente tú sabes cuánto pagaste por el producto pero tus clientas no así que eh, tú tienes que aprovechar esta oportunidad para eh, ganar más dinero ahora algo muy importante, también súper fundamental en, en este negocio, es que cuando uno hace una inversión mayor, ¿no? no debe de tener miedo ni sentir remordimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente a mayor inversión también es mayor la ganancia. ¿no? Yo al comienzo pensaba así, tenía mi mente, mi mente de pobre. ¿no? Pensaba como pobre y decía, ay, no yo solamente voy a hacer mi orden al, al 30% porque en el tiempo que yo me hice consultora no existía la orden del 25%, existía la orden al 30% y al 40%. Entonces, esta orden del 25% se habilitó el año pasado con, la, con resurgimiento del, de la pandemia. no Entonces, eh, lo, lo que yo eh, siempre hacía era hacer mis órdenes, yo siempre hacía mis órdenes al 30% y... Eh, y, y no veía más allá de la ganancia. Decía, ay, no, ¿qué por qué? ¿Qué por qué este, estas chicas ganaron ese bolso? ¿Por qué las chicas pagan, tienen ese producto y pagaron, pagaron menos? Y me decían, es que, hija, querida, me decían, ¿no? Es que nosotros hemos hecho orden del 40%. Y yo, ¿ah, qué? ¿ah, cómo es eso? Y bueno, ese, me decían, ¿no? Es que mientras más inviertas tú, definitivamente mayor se hace tú. Eh, el rango de descuento se amplía. Entonces yo, por ejemplo, a veces he podido hacer órdenes de, de 2.000, 3.000 soles y he pagado 1.000 y pico, ¿no? Este, de repente de 4.000 y he pagado 2.000, digo, ¿qué? La mitad no puede ser. Entonces uno tiene que ir dándose cuenta en el camino que eh, la, la verdadera fórmula de este negocio en realidad es la mayor inversión. Pero yo entiendo, yo entiendo que cuando uno recién comienza un negocio, cuando recién uno comienza en este negocio, a veces hay de las personas, hay las mentes millonarias eh, que de repente dicen, no, yo voy por grande, yo voy porque mi, mi dinero valga más, yo quiero realmente hacer mi negocio súper productivo desde el primer mes, pero yo entiendo también, porque yo fui un caso de esos, que yo con mi mente así reducida, mi mente de pobre, como digo yo, Siempre hacía mi inversión pequeña. Y es válido, y es válido, ¿no? No te sientas mal si en algún momento tú no tienes mayor dinero para hacer una inversión grande. Es válido y yo decía, ¿no? Todo el mundo me decía, ay, pero tienes que invertir al 40. Y bueno, yo pensaba y decía, bueno, no tengo mucho capital, pero esto finalmente es un negocio, pensaba yo. Y como, y como tal, tiene que funcionar. ¿No? Entonces, yo empecé mi negocio con la orden mínima, que era como le digo en aquel entonces, al 30%, pero luego me di cuenta, gracias a, a, a un poco a la advertencia que me hicieron mis otras compañeras consultoras, que ya tenían más tiempo que yo, me hicieron ver, me dijeron, dice es que mira, tú estás pagando, con esta cantidad estás comprando, por decir, cinco productos, pero con este tanto más, estás comprando 20 productos, entonces yo, ahí, o 30, 40, yo ahí recién me di cuenta que efectivamente, mientras mayor era mi inversión, mayor era también mi ganancia, ¿no? Entonces, es válido también empezar de a pocos, pero sí, eh, en algún momento considera, estudia, estúdialo, míralo, analízalo, cómo es también invertir. Juega con tu plataforma, entra a la plataforma, simula órdenes, porque yo eso siempre hice, simulaba órdenes para ver qué premio me iba a llevar, simulaba órdenes para para ver eh, cuánto iba a tener de descuento, simulaba órdenes, de repente hacía una orden al 25 y después una orden al 40 para comparar un poco, a ver eh, cuántos productos se me habilitaban con el invierte y crece, porque cuando tú inviertes al 25%, probablemente se te habilita uno o dos productos con súper descuento. Pero cuando haces tu inversión al 30%, cuando haces tu orden al 30%, de repente se te habilitan cuatro o seis. Pero cuando haces tu orden al 40%, se pueden habilitar muchísimos productos, se pueden habilitar 6, 8, 12, en fin. Y cuando ya acabe el trimestre, hay un espacio que se llama Pink Sale. Que ahí, pues, te sale una cantidad como de 14, 18 items que uno tiene realmente que considerar, ¿no? Entonces, en, en, en este beneficio especial que la compañía siempre nos da, cuando hacemos una orden al 40% de descuento, o sea, con una inversión de 1,220 soles, tenemos dos beneficios. Uno es que vas a tener órdenes acumuladas de 1,220 puntos, por ejemplo, cuando tú hiciste tu primera orden de 1,220. 220 puntos, tu siguiente orden, así sea pues de 2, 3, 4 productos, también se van a mantener al 40%. No es que otra vez tienes que hacer una orden con 1,220 puntos. No, simplemente eh, eh, tú puedes hacer tu primera orden con el 40% y luego una segunda orden dentro del mismo mes, de repente ya no, con una inversión de 1,220, pero de repente de 200, 100 y pico soles, 300 soles, y también se te va a habilitar el 40%, en tu segunda orden al 40%, ¿ya? Pero aquí, ojo, hay que poner mucha atención, ¿por qué? Porque en algún momento ha pasado, ¿no? Que uno se emociona y dice, wow, ya mi segunda orden, ya hice mi, mi primera orden al 40%, ya tengo mi 40% de descuento. Y por ahí que te piden un lápiz delineador de ojo que, que vale 29 soles o el otro más baratito a Play que vale 14. Y tú dices, yeah súper, uy, pero no lo tengo en stock. No importa, yo hice mi orden, mi primer orden de este mes fue el 40%. Así que uno se mete a la plataforma otra vez, hace su pedido y pide un lápiz. Efectivamente, por ese lápiz que cuesta 14 soles o 29, o lo que, lo que, la sombra que cuesta 16, etcétera por ese solo pedido, ese solo producto, se te va a abrir el 40%, pero va a pasar algo. Que como es solo un pedido, un producto, luego también acuérdate que tienes que pagar el envío. Y el envío, dependiendo si estás en Lima o en provincia, puede ser de 10, 16 soles, etc., no Los montos de la compañía. ¿Y qué va a pasar? Que luego vas a pagar más por el producto, porque al final vas a terminar pagando 26, 14 soles de delineador más los 10 soles o 12 soles de envío o 15 soles de envío y vas a terminar pagando por un producto 26 soles cuando tu cliente te va a pagar solo los 14 soles que cuesta el producto. Entonces, cuando uno hace las órdenes, las segundas, terceras órdenes dentro del mes, cuando son órdenes al 40%, hay que eh, tener mucho cuidado en eso porque si no, el descuento no se amplía. ¿no? Un día una amiga me dijo, dice, eh, quiero que me ayudes a hacer una orden. Ok, le digo, te ayudo a hacer una orden. Y me dijo, solamente quería comprar una crema. Entonces no le salía cuenta no le salía cuenta porque justamente por lo que les explico, ¿no? Su orden no llegaba, creo, ni al 25%, entonces no se le habilitaba descuento, encima tenía que pagar el, el envío, la percepción que es de 2 soles 60, 2 soles 35, si no me equivoco, de percepción a la SUNAT. Entonces, al final, en vez de que su monto, su compra se hiciera chica, se hacía grande. Entonces, por eso les digo, a mayor inversión, mayor es la ganancia. Por ende, es mayor el descuento. Y la segunda, la segunda forma también, el segundo beneficio, es el invierte y crece, que ya les hablé anteriormente, en el cual, por una orden de 1,220 soles, va, o sea, que es una orden al 40%, se van a habilitar promociones especiales para que ustedes puedan comprar, adquirir productos, hacerse de su stock, hacerse de su tienda, y poder ofrecer a sus clientes los productos y poder ganar más. Yo les pongo un ejemplo. Un día salieron los cepillos Skin Vigor y Sonic para la consultora, ¿no? En estas promociones especiales de Liberty Crece, los cepillos, el cepillo Skin Vigor y Sonic está valorizado, bueno, es un cepillo muy tecnológico y está valorizado en 255 soles, que es bastante cómodo en comparación a otros cepillos sónicos que. Eh, venden en el mercado con otras marcas que son carísimos, que pasan a veces hasta los mil soles. Y este cepillo que cuesta, como les digo, eh, 250 soles, ¿qué hice yo? Yo eh, tenía 900 soles, ¿ya? La compañía lo dejó para las consultoras a 90 soles, imagínense, de 250 90 soles. Obviamente yo me compré 10, me compré 10 y vendí los cepillos a su precio normal. Entonces yo al final tuve eh, una ganancia significativa porque vendí mis cepillos, invertí 900 soles, pero lo que, lo que tuve eh, de ganancia, lo que obtuve por la, por la venta de todos estos cepillos fue... 2.500 soles y obtuve eh, toda la diferencia para mí, para mi ganancia, ¿no? Entonces, ahí yo estaba realmente como perrito con dos colas porque realmente vi eh, cómo mi, mi negocio creció, ¿no? Entonces, esas promociones, estos inviertes y creces, siempre hay que tomarlos en cuenta. Y ahora Karina nos va a mostrar, voy a darle el pase a Karina porque ella nos va a mostrar, voy a dejar de compartir, eh, nos va a mostrar cómo son estas eh, un poco el, el, el acceso a la plataforma y poder hacer los, los pedidos, las órdenes, y cómo podemos encontrar nuestras, nuestras opciones de compra. Así es, Gisela. Solamente para acotar de repente a lo que tú nos mostraste, eh, estaba sacando ¿no? eh, la cantidad que nosotros vamos a pagar por nuestros pedidos. Por ejemplo, si hacemos un pedido de 300, vamos a pagar 225. Si hacemos nuestro pedido de $560, vamos a pagar $392. Y si es que hacemos nuestro pedido de $1,220, pagamos solo $732. O sea, ahí la ganancia con el 40% es realmente buena. Y bien, vamos a ver un poco este, esta parte de la plataforma. Seguro que ya ustedes todos este, han, han iniciado en su plataforma, han explorado todas las bondades que tiene. Es muy completa. Y también es una plataforma reconocida de, este, por, porque justamente tiene bastante parte interactiva y tiene todas las, pre, todas las respuestas a nuestras preguntas. Así que voy a iniciar esta parte para mostrarles un poco acerca del ordena en línea, que es lo que estamos este, haciendo para este fin de mes, ¿no? A ver, vamos a ver orden en línea. Vamos a darle la primera opción. Y acá vamos a hacer nuestra orden por categoría de productos. También ustedes lo pueden hacer por código y por una lista express, pero este, para mí y creo que para varias eh, hacemos en esta parte, ¿no? Por categoría de productos como que es más accesible. Uh, ahí te sale la dirección a donde va a llegar tu, tu pedido, que es la dirección que has dado en un principio cuando te has inscrito. Solamente confirmamos y continuamos y aquí nos va a salir en toda esta parte cuando vamos aumentando un pedido nos va a ir saliendo cuánto es que, vamos, este, que estamos pidiendo no en soles de la sección 1, de la sección 2, nuestros puntos que vamos haciendo que también es otro tema que podemos tocar para poder eh, acceder a otros premios y promociones que tenemos y bueno, total de unidades al finalizar nuestro pedido. En esta parte, como les mencionaba, esta sección 1 es toda la, la sección que te da puntaje. Esta sección 2, que son auxiliares de ventas, es todo el área que, claro, nos va a ayudar en nuestras ventas con, eh, por el catálogo y para poder este, de repente comprar algunas muestras, algunos accesorios de demostración, etcétera. Todo lo podemos conseguir en este espacio. Pero vamos a ir a este espacio. Y, ah, y acá también nos muestra las promociones que tenemos para nuevas consultoras. no Como nos mencionaba Gisela, acá estas, estas tres, tres paquetes de productos. Vamos a hacer una simulación de una orden para que ustedes vean todo lo que se va a abrir si es que nosotros hacemos dicha orden. Vamos a hacer una... Eh, por ejemplo, ustedes saben y los que de repente han visto en su revista Plaus que viene eh, la mascarilla rosa, si, si es que te hacen un pedido de la mascarilla rosa, viene eh, con una oferta especial de una vincha que es para que te puedas poner tu mascarilla a 14 soles. Y eso es por mascarilla rosa que tú puedas colocar. Digamos aquí, este, vamos a colocar dos mascarillas rosa. Acá hay otro producto que también tiene oferta y promoción, que es el perfume del Mother Charm Glam, que viene también con una cartera a 69 soles aparte. Todas estas cosas que estoy mencionando es solamente este, válido para las consultoras. O sea, para nosotras que ya estamos en el negocio, eso podemos llevarnos nosotros. Y bueno, nosotros poder usarla, tal vez obsequiarla, no como por ejemplo la vinchita. Ustedes pueden... Este, hacer de repente lo que ustedes deseen con eso para maximizar sus ventas cada vez que pasamos a otra página ah, vamos a poner actualizar orden si digamos que de esta página nomás vamos a pedir eso y vamos viendo cómo va aumentando aquí en el total de la sección 1 el monto no hemos pedido entonces un perfume esto y son 205 hasta ahorita que tenemos vamos a seguir adelante eh, toda esta parte de edición limitada son productos que están temporalmente y que podrían salir en cualquier momento. Entonces, este, si ustedes también, si tienen algún pedido de esto, entonces vamos a ver, por ejemplo, poner uno, un C de crema ¿no? Con balsa, este, de manos y bálsamo labial. Puede ser de repente estos productos que están en oferta, también de repente les han pedido al 30%. Este, acá vamos a poner uno. Y acá también vamos a poner uno que es una, la loción que complementa el spray corporal. Para seguir a la siguiente página, vamos a poner actualizar orden. Vamos viendo entonces que aquí se va aumentando el precio ya a 311. Vamos a poner en la siguiente página que es eh, promociones, todo lo que está en promoción. Y aquí es bueno que esto de repente para sus clientes ustedes les puedan decir lo que está en promoción para que puedan acceder a quien no le gustan los descuentos. no Entonces, mire, por ejemplo, si tienes una clienta que, que es este, entre edades de 16 a 25 años, puedes ofrecerle que está en oferta este set de Botanical Effects, que si es que ella lo compra por separado, le va a salir a un precio mayor. Comprándolo con el 15% de descuento, que es todo el paquete, ¿no? Para el cuidado de su piel, 190 soles. Entonces, ahí de repente ustedes también podrían este, tener buenas opciones de ventas, ¿no? Vamos a poner uno ahí. Este set de cuidado para manos a tinta, Hans, que es buenísimo que también ahorita mi mamá y mi tía lo están usando también está con descuento del 20% y como todas las bases también están con 20% de descuento entonces vamos a poner aquí digamos también una base este acá también ya hemos puesto vamos a seguir a la siguiente página entonces vamos a actualizar orden y ahí ven que va subiendo ya el monto no 638 tenemos y tenemos 388 puntos Vamos a seguir con el cuidado de la piel, que este es uno de los hits de, que tiene Mary Kay, con todas sus líneas, que para los que no, los que primera vez se conectan, de repente hoy, eh, mencionarles que todo este tipo de cuidado para la piel tiene eh, para tres tipos de, ¿cómo se dice? Eh, para tres etapas de edades, ¿no? Por ejemplo, este Botanical Effects es para este, jovencitas de 16 años hasta los 25. Después, pueden usar esto de acá de los 25 a los 49, que es toda la línea de TimeWise eh, 3D, con todos sus accesorios, y acá también, por ejemplo, miren la combinación Ideal TimeWise, que esto es una súper buena promoción aunque no está aquí con descuento pero si ustedes suman cada uno de los productos que trae esto les va a salir como 288 más o menos y miren está 246 entonces a decirles no aprovechar esa oferta siempre en paquete que es lo que este sale mejor y conviene para el cliente lógicamente también bueno acá digamos que vamos a pedir también este dos, dos combinaciones del time wise y esta parte, toda esta línea del Time-Wise Repair es para eh, edades entre los 49 en adelante. Entonces, eh, ustedes para que sepan recomendar los productos que necesitan eh, cada, cada persona, ¿no? De acuerdo a su edad, pueden entonces ahí ver en esta parte del cuidado de la piel. Vamos a actualizar la orden ahí y, este, por ejemplo, ahí, miren, hemos hecho ya 1,665. Digamos que hasta ahí nomás sea nuestro pedido, ¿no? Eh, ya estamos haciendo más de 1.220, entonces nos corresponde el 40% de descuento. Pero vamos viendo aquí también, por ejemplo, hay toda la parte de, de maquillaje, si es que también este, ustedes desean, está dividido entre rostro, ojos, labios y esta eh, línea que es At Play, que es para jovencitas. También a precios accesibles. Las fragancias, que hay todo tipo de fragancias para dama y para caballero. Y los accesorios. Aquí también en los accesorios ustedes pueden encontrar, por ejemplo, este rollo de viaje, ¿no? que es tan importante a veces para las mujeres que no tenemos dónde llevar nuestras, nuestras cosas. Inclusive para los caballeros que también a veces llevan este, su crema de afeitar, su, su máquina afeitadora, etc. Hay varias posibilidades de poder usar este tipo de de complementos, de accesorios de Mary Kay, ¿no? Y todo viene también con este, los logos de Mary Kay. Y acá saben lo que nos estaba explicando Giselita sobre el, el cepillo para el rostro. Vamos a ver esta parte de aquí, que es la sección 2, que son toda la parte de literatura y materiales de apoyo para nuestras ventas, que también pueden adquirirlos. También hay eh, toda esta área de demostración que, de repente, para poder hacer unas sesiones de belleza, necesites algunas cosas de acá, pues también están aquí. Las bolsitas, si quieres dar un regalo personalizado, también lo puedes encontrar ahí. Y las muestras de productos, que esta parte sí, les recomiendo que si tienen algunos pedidos, también consideren de comprar algunos de estos o si es que pueden todos, excelente, porque ayudan también a que si, yo compre, si un cliente te ha comprado este, algún producto, entonces tú le mandas de otra línea, ¿no? Otro producto, entonces de repente para la siguiente vez ya ellos te puedan adquirir, puedan comprar otro tipo de productos. Por ejemplo, acá también están este, toda la, todos los olores de, los, de las fragancias, las muestras de mascarilla de carbón, y como eso hay todo esto, la muestrita del agua micelar es variado. Digamos que hasta ahí vamos a continuar nuestra orden. Vamos a poner continuar orden. Y aquí vamos a ver que tenemos 1,092 puntos. Miren cuántos puntos hemos hecho ya por 1,665. Todo esto vamos a, a ver si es que realmente este es la cantidad que necesitamos. Aquí mismo podemos eliminar algún artículo que, que se nos pasó de repente o también agregar algún producto que se nos olvidó. Vamos a continuar. Continuamos. Aquí dice que es necesario que podamos poner, marcar las opciones de promociones que, que queremos. Entonces, aquí viene lo que estaba explicando Giselita ahora. Por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, ya me está saliendo este paquete de combinación ideal a 39 soles, porque sería mi tercera orden de 1,220. Entonces, aquí yo puedo poner que quiero uno, lógicamente sí, porque ya han visto que ese, ese paquete está a 246 soles, ¿no? Eh, acá también te dan algunas cosas gratis, también por ejemplo me toca un, una, unas bases gratis, ¿no? Este, lo que ya está eh, sin necesidad de marcar, entonces es lo que te viene gratis. Aquí por comprar la mascarilla rosa, te viene esta opción para si quieres también comprar la vincha rosa, acá le puedes poner también la cantidad este, de eh, mascarillas que te han comprado, también si quieres lo puedes comprar. Adicional a eso, se acuerdan que también el perfume viene con esta promoción de esta cartera a 69 soles. También si la deseas. Esto viene solamente para las consultoras. Después aquí ya se abren toda la promoción del invierte y crece que nos explicaba Giselita. Ahora por 1,220, ¿no? Al 40% tenemos el agua micelar, como decía Giselita, miren, a 27 soles. Pero aparte de esto, como nos, nuestra orden es al 40%, entonces vamos a tener un 40% adicional. Aquí puedes poner de 1 a 99, como nos mencionaba Gisela. Así que, ¿qué opción más que para poder tener un stock que en el momento que te pidan tú puedes empezar a ganar ya esto? Igual acá también el suero corrector de tono, que es una maravilla, que también está a un precio del 40% menos, o sea, son 40 más 40. Aquí también puedes seleccionar la cantidad que tú desees, ¿no? De 1 hasta 99. Y este, lo bueno es que seleccionando aún estos productos, este, te van dando puntaje, cosa que este, en algunas, en, en algunas este, opciones no, no lo dan, ¿no? Eh, iluminador de rostro, por ejemplo, por pedido de 560, ahí también puedes seleccionar, eh, por órdenes de 560, también el delineador de plumón que te decía Giselita, y también este gel por un pedido de 300. Entonces, ahí hemos hecho, miren, 1751 en la sección 1, en la sección 2, 122, en total puntos 1148, casi 1200 puntos que es un puntaje que también te dan otro tipo de premios por conseguir 1,200 puntos en adelante. Vamos a continuar aquí con, esta, con este pedido y ustedes ven aquí todo lo que se convirtió nuestro pedido ya al 40%. De los 1,700, 1,800 creo que íbamos a pagar, 1,206 vamos a pagar. Entonces nos están dando nuestro porcentaje de descuento y aquí podemos... Aceptar y pagar con el método de pago que nosotros queramos. Por ejemplo, tarjeta de crédito, débito y otras formas de pago que también podríamos tener. Entonces aquí podríamos guardar la orden y o si no continuar pagar y ya este, en cuatro días viene para eh, todo lo que es Lima y en ocho días para todo lo que es eh, provincia. Entonces vamos a aquí cancelar la orden porque... Este, no, la, no la estamos realizando, era solamente para poder ver y mostrarles cómo poder hacer una orden de manera más este, rápida y efectiva y también para poder acceder a todo lo que son las promociones que tenemos para este mes. <coughs> A ver, no sé si a, a, hubiera alguna consulta, alguna pregunta, o de repente alguna acotación a, a esta parte de, de, de los pedidos. Recuerden que tenemos los pedidos este, por cierre de fin de mes hasta el 31 a las 4 de la tarde. Entonces, quiere decir de que a las 4 de la tarde no recién nos vamos a conectar y empezar a hacer el pedido, sino que tenemos que conectarnos mucho antes porque también la plataforma, como todos están haciendo sus pedidos en el último momento, puede verse afectado este, tu pedido y no logres hacerlo. Entonces, con tiempo sería mejor, de repente con, en la mañana o antes de las 4 de, de la tarde, para poder tener acceso a todos estos este promociones y descuentos también. Giselita, ¿tenías alguna, alguna acotación de repente? O si hay eh, alguna consulta para poder ir terminando con, con nuestra reunión. Pueden escribirnos aquí eh, en el chat de manera que podamos responder algunas dudas de repente que tienen. O de repente abrir micrófono también y, y preguntar sí, es que es este, y preguntar de repente alguna inquietud, alguna cosita que quieran saber adicional. A ver qué dice Gaby, luz, soledad. Ajá. A ver, si alguien quiere abrir su micrófono, puede solicitar para abrir. Este, con la señora Luz Lucy estuvimos haciendo hoy día también este, una, una, este, una prueba para poder hacer su pedido. Y ya el día de mañana ya tiene su, su primer pedido. Ella inició también en este mes de, de julio. Así que vamos a, a ver la manera de poder ayudar a todas. Con tiempo, nosotros vamos a poder ayudar a todas. Pero si nos, Así es, nos sí. el mismo día a las 4 de la tarde, ya, entramos, ya nos empieza a temblar el ojo. Sí, bueno, creo que no hay ninguna consulta, este, Giselita. Igual esto está quedando grabado, lo vamos a pasar a las chicas que no han podido ingresar ahora porque este, uh -huh. creo que varias trabajan en el área contable y, y por cierre de mes y todo este fin de semana largo están cerrando este día, ¿no? Entonces varias me han claro. dicho eso. Eh, más bien, gracias por conectarse a todos los, los presentes y no duden en solicitar nuestra ayuda. Nosotros estamos prestos para apoyarles en todo lo que sea este, el, los pedidos y, y todas las inquietudes y preguntas que ustedes tengan. ¿Cierto, Así es, muchísimas gracias. gracias Luz, Audelín, Soledad, Gaby. Eh, espero que les haya quedado claro todas las explicaciones que se les ha dado el día de hoy. Eh, definitivamente cuenten con todo nuestro apoyo, como dice Karina, eh, no, no, no duden en preguntar cualquier cosa, cualquier inquietud que quieran que las ayudemos durante la semana, aprovechenme, aprovechenme que estoy de vacaciones este, esta semanita, porque ustedes saben que yo luego de lunes a viernes me, me conecto en mis clases como profesora de inicial y bueno, yo tengo la disponibilidad a partir de las 3 de la tarde ya en, en, a partir de la, del 2 de agosto, eh, también si necesitan una ayuda extra, una explicación adicional, quizás algo no les quedó claro, me escriben, ¿no? Este, o a Karina o a mí, con gusto, eh, podemos atenderlas yo a partir de las 3 de la tarde en la próxima semana, pero en estos días sí estoy disponible a cualquier hora, ¿no? Este, el día 28, sí, por ser feriado, voy a visitar a mi mamita, a mis hermanas, vamos a pasar una, un día familiar. Y, este, y nada, ¿no? Pero igual voy a estar con mi teléfono pendiente, también si en algún momento necesitan algún apoyo con sus órdenes, ¿no? Con... Y ya cuando ustedes, a medida de que vaya pasando el tiempo, se vayan familiarizando con la plataforma, vayan haciendo sus órdenes, realmente le van a encontrar el gusto a este negocio, sobre todo cuando vean que la, el dinero llega a sus manos y se queda, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos, que el dinero llegue y se quede, no que se vaya, ¿no? Y eso, entonces, espero que haya sido una noche productiva de aprendizaje para todas las nuevas consultoras que se han conectado el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a Boris, Karina, a Gaby, Soledad, Luz, Audelín. visto que te conectaste ya un poquito tarde, pero igual si deseas mayor explicación no dudes en contactarte conmigo o con Karina, que gustosas te vamos a...